cuando quieras. Gracias Víctor, buenos días, ¿me escucháis bien? De acuerdo, el agradecimiento es mío, ¿eh? el agradecimiento es mío pues porque, a ver, me siento bien en, en este foro, ¿no? me siento responsabilizado pues porque hay muchas personas que, que comparten con nosotros hoy este espacio que están haciendo mucho bien en muchos sitios, ¿no? Estáis a pie de obra y estáis echando una mano en temas en los que sabéis que normalmente la administración pues, es más lenta y tarda más tiempo. ¿no? Desde la administración pues, nos corresponde otro papel: tratar de ser fiables, tratar de no estorbar demasiado y, en la medida de lo posible, pues, agilizar y no poner muchas trabas a vuestra labor. ¿no? Si pensamos, tenemos el convencimiento de que esta figura de arraigo para la formación, de la que vamos a hablar un poco hoy, es un buen instrumento. ¿eh? Eh, no es la panacea ni es la solución, eh, particularmente pienso que como administración debiéramos arriesgar un poco más y ser más ágiles y, bueno, pues no someter a periodos a lo mejor tan largos a las personas que están aquí con voluntad de trabajar y de aportar y de colaborar, pero la situación pues, sabéis que es la que es y tenemos pues, un margen reducido que en este caso es, eh, en esencia, reducir de tres a dos años el tiempo de espera para que la persona pueda empezar un proceso de regularización de su situación que es tan conveniente. ¿no? Yo vengo aquí sobre todo con muchas ganas de aprender. Yo voy a contaros el lenguaje llano, eh, lo que estamos poniendo en marcha y cómo se enmarca esta figura de arraigo para la formación, muy poquito en la legislación, pero sobre todo en lo operativo. Eh, contaros... ¿Qué papel juega el SEPE en este caso? ¿Qué papel juegan los servicios públicos de las comunidades autónomas, eh, los servicios públicos de empleo? ¿Y qué papel juegan las oficinas de extranjería? ¿Cómo está organizado todo este ecosistema? Y a partir de ahí me gustaría muchísimo eh, escuchar vuestro punto de vista. Muchas de las cosas que voy a contar aquí estoy convencido de que ya las sabéis. Y también me gustará mucho recibir un diagnóstico de cómo están funcionando las cosas en realidad unos meses después de este esfuerzo inicial. Seguro que hay margen de mejora en muchos sitios y me gustará conocerlo de primera mano pues para poder, en la medida de lo posible, informarme, proveer algún recurso y trasladar ese debate al conjunto del Estado y al conjunto de territorios que están aplicando esta nueva figura. En esencia, por resumir muy brevemente, el nuevo reglamento de extranjería... En extranjería hay un equipo, la Dirección General de Migraciones, la subdirectora general, con... Digámoslo así, especial sensibilidad, porque los procedimientos valgan y sirvan de algo, ¿no? Sabéis que contamos con la figura de arraigo social, que de manera muy resumida le pide a una persona demostrar que lleva tres años viviendo en España, demostrar que, eh, que es buena gente, que con, con un certificado de penales de su país, pues que no tiene antecedentes y demostrar también que tiene recursos para quedarse a vivir aquí. Para, para mantenerse económicamente. Eso se resume, en esencia, en la demostración de su residencia con el documento que sea, hasta con un abono de transportes o un empadronamiento, cualquier documento que acredite que lleva tres años residiendo en España, junto con el certificado de penales, junto con un contrato, modelo, un contrato que es un, uno de los modelos de contrato formalizable que alguien le ofrece. ¿no? Eh, pero claro, son tres años. ¿no? Entonces, con, recogiendo esta sensibilidad, y hablando con los servicios públicos de empleo, la Dirección General de Migraciones propuso una figura que por una parte reducía o agilizaba en parte esta, este tiempo, dos años únicamente, y si además de demostrar la persona que no tiene antecedentes penales, eh, demuestra y declara responsablemente que está dispuesta a recibir una formación específica que facilite su integración laboral, pues que en lugar de tres años ese tiempo se reduce a dos Entendiendo que el año restante o el periodo restante le debería servir para formarse. Esa formación viene a cubrir también algunas dificultades que tiene el mercado de trabajo. Ahora mismo pues hay un debate en, en Europa eh, de la afectación que está teniendo en el Producto Interior Bruto y en la economía de los países algunas dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Puestos, resumidamente, que tienen que ver con la sanidad y los cuidados, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la construcción que tienen que ver en otro ámbito con la, con la digitalización, las dificultades de las consultoras para encontrar personas que programen, con la competencia que hay de, de empresas parecidas fuera de la Unión Europea. En general hay un, debate, hay un debate sobre las dificultades de cobertura de puestos de trabajo en la Unión Europea y hay una iniciativa que de momento es muy embrionaria de contar con una especie de plataforma de migración laboral eh, para ver de qué manera la migración ordenada puede ayudar a paliar estas dificultades, pues, pues fijaos, si no hay personas que ya han migrado y que necesitan regularizar su situación, que, que podrían también acogerse a esta forma de pensar. Bueno, la cuestión es que toda esta reflexión en el reglamento de extranjería cuaja, se concreta en una nueva figura de arraigo, en algunos casos comparable y en otros no, con la figura de arraigo social, que es la figura de arraigo para la formación. La figura de arraigo para la formación necesita que la administración Ponga encima de la mesa alternativas de formación, o que al menos reconozcan las que ya existen, ¿eh? además de promoverlas. Entonces se promueven varias, ¿eh? algunas pues como, como ha dicho Víctor antes, eh, tienen que ver con, con formación reglada, otras tienen que ver con formación variada y otras tienen que ver, de las que más puedo hablaros hoy, con formación promovida desde los servicios públicos de empleo. Y aquí os cuento un poco... ¿Cuál es el papel del SEPE? ¿Cuál es el papel que me corresponde a mí dentro de este ecosistema de servicios públicos de empleo? Sabéis que el empleo está transferido, la gestión del empleo está transferida a las comunidades autónomas. ¿Qué significa eso? Que las oficinas de empleo, donde las personas se inscriben como demandantes de empleo, eh, reciben los servicios de empleo, no las prestaciones. ¿eh? Eh, los servicios de empleo, la formación, cualquier medida de política activa que mejora su empleabilidad depende de la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma es competente para decidir qué soporte informático le da esa gestión, eh, qué, pues eso, qué sistema informático, qué datos recaba, cómo organiza la atención en la oficina, cómo financia y, y programa las atenciones, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el SEPE, donde, donde, yo, donde yo trabajo, en una de las subdirecciones, la Subdirección General de Estadística e Información, eh, tiene como competencia pagar las prestaciones por desempleo, sabéis que coexistimos en las mismas oficinas, eh, esa, ese pago y ese reconocimiento de las prestaciones requiere previamente la inscripción como demandante de empleo en la otra parte de la oficina que depende de la comunidad autónoma, pero él siempre tiene una segunda, una segunda, un segundo cometido que es el de coordinar, coordinar en un foro no jerárquico esta gestión de las políticas activas de empleo por parte de las comunidades autónomas. Eso significa que aunque una comunidad autónoma tenga su propio sistema informático, los datos de personas demandantes de empleo que se inscriben en esa comunidad autónoma y que circulan por ese sistema se comparten eh, en tiempo real entre todos los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Eso comporta un esfuerzo de coordinación y de gestión importante. Cada tres meses nos reunimos eh, todos los servicios públicos de empleo y el SEPE para acordar los requerimientos informáticos que en los desarrollos de cada sistema tienen que asegurar esa compartición de información, pero, ¿por qué os cuento todo esto? Porque tenemos un foro de coordinación, un foro de coordinación operativa entre los servicios públicos de empleo. Lo que se hace en Murcia, se hace en Aragón, se hace en Andalucía, se hace en Galicia. Y eso significa que tenemos entrenado un procedimiento de... de coordinación, de toma de decisiones conjunta entre todos los servicios públicos de empleo de España. ¿Cómo entran los servicios públicos de empleo en esta figura del arraigo para la formación? Bueno, hay una formación que es la que los servicios públicos de empleo lanzan, que está contemplada dentro de esta nueva figura del arraigo. Eh, en términos prácticos, cuando una persona quiere solicitar el arraigo por formación, el paso número uno es declarar responsablemente que cumple los requisitos, es decir, que lleva dos años en España, que tiene su certificado de penales bien y que además se compromete a cursar una formación para el empleo de entre varias modalidades. Por lo que respecta a la de los servicios públicos de empleo, es formación gestionada y organizada por los propios servicios públicos de empleo. Generalmente es de dos tipos esta formación. Una que sí conduce a acreditación formal, certificados de profesionalidad, etcétera, etcétera, y que depende de las consejerías de educación, aunque la gestión esta parte, el servicio público de empleo, depende de las consejerías de educación, por tanto, tienen formación disponible también de esta rama en los servicios públicos de empleo, y otra es la que se financia con acuerdo a fondos distribuidos por el, en este caso, el Ministerio de Trabajo, en la conferencia sectorial, y esa formación Está en otro paquete, que es el vinculado a otro fichero de especialidades, que se llama precisamente así, el catálogo de especialidades, el fichero de especialidades para la formación de los servicios públicos de empleo. No conduce a la homologación con un título de formación profesional, pero sí es una formación reconocida por la administración y, sobre todo, financiable por la administración. Cuando una persona declara responsablemente, según una declaración responsable, que va a cursar esa formación o que pretende cursar esa formación... Eh, eso le da derecho a recibir una autorización de residencia por un periodo de un año. Quien tiene que otorgar esa autorización de residencia es la oficina de extranjería, como sabéis, y conocéis bastante mejor que yo cuál es el estado de situación, los recursos y el proceso que se sigue en las oficinas de extranjería. Hay o sea, que tienen realmente muchas dificultades para gestionar con agilidad ahora, ¿no? Pero el procedimiento está diseñado y pintado así. Se presenta la solicitud en la oficina de extranjería y en la oficina de extranjería hay personas que tienen la responsabilidad de otorgar esa autorización de residencia por, por un año y una de las necesidades con que se encuentran esas personas esas funcionarias esos funcionarios que trabajan en las oficinas de empleo perdón de, de, de extranjería es comprobar que la formación que se declara por parte de las personas es una información Fiable. Es una formación que realmente pues está a disposición de que se puede realizar, que no se la está inventando la persona que quiere hacer esa formación. Y entonces cuentan con distintos elementos de contraste. Eh, por ejemplo, pues cuando la formación que hay se declara es una formación universitaria, que es, esta es más rara, o, o formación promovida en los centros de FP o en las escuelas, pues eh, las oficinas de extranjería tienen establecido o bien un procedimiento para comprobar que en el catálogo de formación de esa comunidad autónoma esa titulación existe o que esas plazas están disponibles, etcétera, etcétera. La formación de los servicios públicos de empleo es mm, más flexible. Pensamos que es especialmente bien adaptada a esta figura. Eh, no es que sea una formación inmediata que esté disponible permanentemente. En algunos casos sí, hay algunas comunidades autónomas que tienen iniciativas de formación permanente abiertas, pero normalmente están vinculadas a la recepción de fondos por parte de conferencia sectorial, a la programación, a las convocatorias que van sacando sus unidades de formación, etcétera, y digamos que no es tan automático el contraste por parte de las oficinas de extranjería de que esa, de que esa formación realmente se va a impartir. Y entonces, conscientes de esta complejidad eh, entre la unidad de extranjería del Ministerio de Inclusión Social y Seguridad Social, Inclusión y Seguridad Social que tenemos aquí en, en Madrid la Dirección General de Migraciones. Y los servicios públicos de empleo, acordamos establecer un procedimiento que en cada territorio permitiese este contraste. En algunas comunidades autónomas se ha optado por un teléfono que utiliza las oficinas de extranjería para llamar al servicio público de empleo. En algunas otras, pues se ha optado por una web o un portal donde se actualiza la información de la formación disponible, de manera que en las oficinas de extranjería tienen la Posibilidad de contrastar esta información con el servicio público de empleo. Esto funciona en cada comunidad autónoma a su ritmo y ahí me gustaría saber vuestro feedback. ¿eh? Eh, nos consta que ya se están empezando a otorgar las primeras autorizaciones porque, y, y, y autorizaciones con, vinculadas con esta formación ¿eh? de los servicios públicos de empleo porque ese acuerdo sí, sí está funcionando bien porque la carga de trabajo en las oficinas de extranjería es asumible y porque esto más o menos puede, puede ir fluyendo. ¿no? Pero, insisto, me gustaría que me pongáis al corriente de cómo están las cosas en las comunidades autónomas para que yo pueda contrastarlo con ellas también. Y para eso organizamos pues, un encuentro aquí en Madrid entre, físico, entre las oficinas de extranjería o las delegaciones de gobierno con responsabilidad en esta materia en todas las provincias y también con los servicios públicos de empleo para trasladarles esta información. La subdirectora de Migraciones fue a nuestro foro en el que nos reunimos trimestralmente los servicios públicos de empleo nosotros fuimos a ver las oficinas de extranjería y pusimos en marcha este procedimiento. Estamos viendo a ver cómo funciona. Aquí hay algunas cuestiones importantes. Cuando alguien se dirige a una oficina de empleo, normalmente es para inscribirse como demandante de empleo. El, para inscribirse como demandante de empleo, pues, eh, bueno, si es una persona eh, inmigrante, necesita contar normalmente con una autorización previa de residencia y de trabajo. ¿Por qué? Porque estar inscrita en una oficina de empleo a una persona, pues le compromete a aceptar ofertas de empleo y si alguien es enviada a una oferta de empleo y después resulta que no tiene permiso de trabajo, pues, pues estamos en, en un problema. ¿no? Eh, los servicios públicos de empleo sí tenemos bien pautada la, la entrada de personas en esta situación en nuestras bases de datos. ¿eh? Es posible distinguir de acuerdo a qué tipo de autorización y con qué restricciones o limitaciones una persona se puede inscribir como demandante de empleo. Y hasta ahora, hasta hace un año, no era posible inscribirse en los servicios públicos de empleo sin una autorización de residencia y trabajo. Ahora, las oficinas de extranjería expiden una autorización de residencia distinguible por la figura de arraigo para la formación, que se deriva de esta, de esta declaración responsable. Es decir, se distingue dentro de la autorización de residencia aquella que está vinculada con la figura del arrego para la formación y eso sí habilita la inscripción en los servicios públicos de empleo, si no como demandante de empleo con plenos derechos para formalizar un contrato de trabajo, sí si como persona a quien se le pueden dirigir estos servicios de formación. Es decir, la inscripción, solo y excepcionalmente en este caso, se puede llevar a cabo en el servicio público de empleo vinculada solo con la autorización de residencia, a su vez vinculada con la figura del arraigo por formación. No sé si me estoy explicando bien o estoy entrando demasiado en una jerga ya administrativa concatenada. ¿no? Resumiendo, hasta ahora solamente se podían inscribir en los servicios públicos de empleo las personas que contaban con una autorización de residencia y de trabajo y ahora si la autorización de residencia está vinculada con la figura del arraigo por formación, solo con esa autorización de residencia ya se puede inscribir como eh, demandantes de servicios previos al empleo. Ya les van a admitir esa inscripción. Pero hay todavía incluso un paso previo. Los servicios públicos de empleo hemos acordado que la información básica sobre la formación disponible también se le puede otorgar a las personas que van a preguntar por ella. Es decir, alguien que llega todavía sin permiso de trabajo y residencia a un servicio público de empleo bueno, pues tiene derecho a, a ser atendida con... Para que, para que la oficina le informen de esta, de esta formación disponible. ¿no? Esto hay que entender que es una actuación que formalmente no queda registrada por parte del servicio público de empleo porque todavía no hay eh, en el sistema compartido, porque todavía no hay inscripción de la persona, pero sí es una atención que nos hemos comprometido a dar. ¿eh? Y aquí pues también querría saber... ¿Cuál es vuestra percepción de cómo está funcionando esto? Porque entiendo que también en 711 oficinas de empleo y prestaciones que hay en España, la situación puede, ser, puede estar siendo distinta. ¿eh? Puede haber algunas oficinas que sí tengan una pauta bien ordenada y un procedimiento muy claro de cómo atender a las personas para informarlas de qué, de qué información hay disponible, pero a lo mejor esto en otras oficinas no está funcionando eh, así por el motivo que sea y si me gustara saberlo o dejar abierto un hilo para que... me Podáis informar eh, en lo sucesivo de cuál es vuestra percepción, porque sois quienes estáis a pie de calle. Hemos tenido también eh, trato con, con profesionales de la, de la abogacía, sobre todo de personas que, que trabajan mucho, con, están acostumbradas a prestar apoyo, como lo estaréis en muchos casos, eh, administrativo y legal a, a personas inmigrantes o en esta situación. También nos viene muy bien su punto de vista, pero el vuestro para nosotros pues, es especialmente interesante. ¿no? Entonces quiero decir que por una parte hay una atención que se puede prestar en las oficinas de empleo sin más requisito que presentarse y decir quiero rellenar esta declaración responsable, me puedes echar una mano y decir qué formación y disponible, esta de los servicios públicos de empleo, por un lado, y por otra parte otorgada esa autorización solo de residencia ya está habilitada la posibilidad de que se inscriban las personas en los servicios públicos de empleo. ¿Qué expectativas tenemos sobre esta figura? A ver, os hablo en confianza. Creemos que puede ser bastante más creíble y sostenible que la figura del arraigo social. El arraigo social, que actualmente eh, se, se concreta en unas 40.000 autorizaciones al año aproximadamente de residencia y de trabajo por esta figura de arraigo social, pues bueno, requiere una oferta previa de empleo eh, en forma de contrato laboral y bueno, pues en principio estos contratos se celebran y se comunican. La figura del arreglo para la formación mm, prevé una formación previa, agiliza la emisión de la autorización de trabajo si hay una oferta de empleo posterior vinculada con esta formación y si pensamos que de manera natural si una persona se ha formado antes de celebrar un contrato de trabajo, sus posibilidades de permanecer en ese contrato durante más tiempo y de que esa inserción sea más sostenible, son mayores. En principio, si esto funciona bien, debiera ser así. Debiéramos ver una mayor permanencia en el mercado de trabajo, una mejor trayectoria profesional, en aquel colectivo de personas que se han incorporado al mercado de trabajo tras una formación, que entre aquel colectivo de personas que se han incorporado sencillamente con un contrato que puede tener un origen, pues en ocasiones bien intencionado, o no, quizá no tan dirigido a una inserción eh, profesional eh, bien preparada con una formación. ¿no? Entonces, tenemos eh, ganas de ver este resultado porque eh, hemos preparado una evaluación específica, porque las personas que reciban esta autorización y puedan inscribirse en los servicios públicos de empleo a través de, de esta autorización dejan rastro y son, son, son trazables y podremos ver cuál es su mantenimiento en el mercado de trabajo en comparación con un grupo de control en principio procedente de las autorizaciones de, por arraigo, ¿eh? de trabajo de residencia por arraigo. En esencia, este es el, el panorama, el cuadro, el, el lenguaje coloquial accesible y en términos de gestión de, del arranque de esta figura, de la parte específica de formación de esta figura vinculada con los servicios públicos de empleo y de cómo hemos eh, preparado, insisto, este, este arranque. ¿no? Eh, esto es el papel, esta es la teoría y este es el esfuerzo que hemos hecho, de, bueno, el esfuerzo, la manera que hemos tenido en la Administración de, de lanzar esta iniciativa que venía en el reglamento de extranjería. ¿no? Eh, estamos, tenemos el convencimiento de que en algún sitio está funcionando bien, en otros puede que no esté funcionando tan bien y ahí pues me gustará pues, compartir este diálogo. ¿no? Por mi parte yo dejaría aquí para no aburrir demasiado, ¿eh? así con un tono de monocorde, este, este primer pack de información, seguro que me ha dejado cosas en el pintero que ahora me recordaréis, y abriría un turno de intervenciones, si os parece bien, para que podamos ir intercambiando opiniones, puntos de vista, yo aprendiendo, y en la medida de lo posible, si puedo aclarar algo, pues, pues estaría Muchas gracias, eh, Federico. Yo por... Eh, centrar el tipo de formación por lo que planteas tiene que ser la, la que está catalogada ¿no? por un lado en los certificados de profesionalidad y la que no está del todo certificada pero sí está dentro de las diferentes familias profesionales, ¿no? de los, estos otros tipos de cursos que dependen de los servicios públicos de empleo por lo general bien por de, el área de formación o bien la que está asociada a los centros colaboradores, a los centros de formación, centros que están homologados para impartir la, la formación profesional no reglada, entre comillas. ¿no? El eh, tipo de cursos creo que tiene que ser eh, no inferior a 200 horas, ¿no? me parece, para, para poder ir a la figura del arraigo por formación, es decir, cursos no menores de 200 horas. Y después el otro tipo de formación, que es la que depende de las consejerías de educación, que está vinculado a los centros de, a los centros de formación profesional, por decirlo así, no a los a los ESIES relacionados con, con la formación de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, que pueden suponer la matrícula de un año extensible a dos años, porque suelen ser dos cursos, no con lo cual daría pie a que, una persona que se matricula en formación profesional, dependiendo del grado que sea, eh, la temporalidad de obtención de la titulación va a ser de dos años, con lo cual tendría la posibilidad hasta de dos años, por esa prórroga que podría haber de uno a dos. Y eh, por delimitar más la formación universitaria, no sería tanto el, el matricularse de una carrera, por decirlo así, de cuatro años. ¿no? Si no, serían más los cursos vinculados a extensión universitaria, a un máster o a un posgrado, ¿no? por la temporalidad, digo, porque es decir, alguien que quiera matricularse en una carrera universitaria, que pueden ser cuatro años, pues no, no podría acceder a ella porque la prórroga como mucho va, va a dos y no estaría de, a lo mejor dentro de esa tipología. Si no me corriges, ¿eh? si no, no me, explico, me explico bien. Sí, sí Líctor, perfectamente, perfectamente explicado y resumido. Yo os digo, la, la información sobre la que puedo yo aportar más, más conocimiento de la realidad aplicada es de, de toda aquella que esté mediada directamente por los servicios públicos de empleo, formación promovida por los servicios públicos de empleo. Insisto que los servicios públicos de empleo tienen dos patas ahora en cuanto a formación. ¿eh? Por una parte, las consejerías de educación de las comunidades autónomas, eh, además de lo que ofrecen en sus centros de formación reglada, centros de formación profesional, institutos, universidades en algún caso, o institutos universitarios, también lanzan certificados de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad, aunque dependan directamente de, del Ministerio de Educación, no de nuestro ministerio ahora, son impartidos por los servicios públicos de empleo, en muchas ocasiones, de las comunidades autónomas, con lo cual hay una parte de la actuación de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que tiene que ver con esa formación eh, dependiente del ministerio. Siento de verdad que el ecosistema sea este, porque bueno, sé que en muchos casos pues sonreiréis condescendientemente diciendo madre mía, desde las más altas instancias políticas esto se podía montar con mucha más sencillez y claridad, no? Todo este esquema de la formación para el empleo y de la formación profesional, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero la situación es esta: y hay una parte de la formación profesional que depende del Ministerio de Educación. Y que se vehicula a través de los servicios públicos de empleo, que es la de los certificados de profesionalidad. Porque hasta hace unos pocos años esto también dependía del, del Ministerio de Trabajo. Había dos formaciones profesionales. Ahora toda la FP, y eso es cuarente, depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y, y se vehicula a través de los servicios públicos de empleo. Y hay otra parte que depende del Ministerio de Trabajo, que se vehicula también a través de los servicios públicos de empleo. Esa, esa es la cuestión. ¿no? Eh, había un, un matiz sobre esto, efectivamente, el, el tema de las, de las prórrogas. Así es, eh, si la formación es, es duradera y, y comprende un ciclo formativo de grado medio o un certificado de profesionalidad que requiera todo ese tiempo para hacerlo, facilita la prórroga, así como se facilita la obtención del permiso de trabajo, la, la contratación en una actividad que depende de la formación o vinculada con la formación recibida. Otra cuestión importante que, que no querría olvidar, es fundamental cuando echéis una mano a la gente que está, las personas que están cumplimentando la declaración responsable, que haya más de una formación que se declare que se puede hacer. ¿eh? Porque muchas puede haber ocasiones en las que una acción formativa, que un servicio público de empleo tenga programada no se lleve a cabo por algún motivo. Y entonces, digamos que la persona no ha podido hacer, eh, no, no ha podido realizar esa formación por causas no achacables a ella. No, no debiera decaer en su derecho de, de tener permiso a residencia. Pero siempre facilita las cosas el que se ponga más de una formación. Eso está previsto y no se van a extrañar, no debieran extrañarse en las oficinas de extranjería porque se declararan esas opciones. ¿no? y, y lo, el servicio público de empleo debiera ofrecer también más de una posibilidad porque las tienen hay un tema siempre delicado que es el, el, la programación y cómo se acompasa esto a la programación de un servicio público de empleo no os cuento ya de un instituto de educación secundaria claro, un instituto de educación secundaria o de fp pues tiene una matrícula que empieza en septiembre acaba en en, en junio tiene un periodo de actividad muy determinado eh, un inicio y un fin eh, y una programación los certificados de profesionalidad en algunas ocasiones sucede así. La formación en general promovida por los servicios públicos de empleo tiene algo más de flexibilidad en su programación, la ejecución de fondos, la convocatoria, el otorgamiento. Sabéis que un servicio público de empleo, pues para lanzar eh, su iniciativa de formación requiere que se lo fiscalice de conformidad de su intervención, requiere que haya una convocatoria hecha, también tienen ellos todo su procedimiento, toda su servidumbre administrativa para habilitarla y luego pues informan de ello en, en las oficinas. Pero por eso... Vimos que era conveniente recomendar que hubiese más de una formación que se incluyera en la declaración responsable. Muy bien. Eh, y después ya la otra cuestión más vinculada a las oficinas de empleo, de atención. Eh, si podías así concretar, eh, un poco Tomás, lo que son los servicios previos al empleo que puede ofrecer la, la oficina, no que son las, a las personas precisamente con esta situación. Y sí, esta es una novedad. Por cierto, que no se me olvide... Estoy leyendo eh, en, en los pops que salen en la pantalla muchas, muchas, muchas incidencias, exposición de situaciones que me vienen estupendamente y que agradezco, sinceramente. Como no, vamos, soy muy poco... No, después Javier te va a hacer una síntesis de, eso es, eso es. de pues... lo que se está planteando en el chat. ¿eh? Por... Inclu incluso, fijaos, si podéis ir salvando una serie de pantallas o o grabando, aunque sea un Word muy extenso, ¿eh? todas estas contribuciones. Luego aquí nos comprometemos a hacer un análisis sistemático para para a migraciones también. Es la forma de solucionar las cosas. ¿no? no nos vemos todos los días. De hecho, es la primera vez que nos vemos y, y nos viene muy bien. Estas ocasiones, de estas ocasiones hay que tratar de, de sacar provecho. ¿no? Gracias por insistir, Víctor. Esto, esto otro sí es una novedad que, nos, que trabajamos. Pensamos que iba a ser bueno, eh, algo más delicada, cuando hablamos con los servicios públicos de empleo, imaginadnos, pues en un foro con 17 servicios públicos de empleo, donde cada comunidad autónoma, cada servicio público de empleo, está representada por la persona responsable de todas las oficinas. Andalucía tiene cerca de 100 oficinas de empleo. Pues la persona que viene por parte de Andalucía es la encargada de trasladar instrucciones, reporte y coordinar la actuación de 100 oficinas. Esa persona tiene bueno, responsabilidad operativa sobre sus hombros. ¿no? Entonces, cuando desde la administración les lanzamos un envite de estas características que incide directamente en su gestión, bueno, pues eh, obviamente ejercen sus competencias de gestión y nos informan de las dificultades que pueden tener. Claro, cuando yo me presento en ese foro y digo, bueno, queremos promover un acuerdo con las oficinas de, de extranjería que pasa porque ayudéis a las personas que simplemente llegan a vuestra puerta a recibir una información y no son personas que en ese momento se vayan a inscribir como demandantes de empleo. Por tanto, esa actuación vuestra en el sistema, en principio, no va a quedar registrada y, y no se va a poder medir como buen desempeño o algo así. ¿no? Claro, ellos tendrán que pensar en cómo trasladar eso a sus oficinas. ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos una mesa? o quién, ¿A quién responsabilizamos en la... Oficina de que dé esa información, está disponible, no está disponible, cómo la ponemos después a disposición de las oficinas de extranjería para su contraste. Es decir, estamos, eh, bueno, sin capacidad jerárquica, porque no es nuestro papel, metiéndoles en una complicación o dándoles una tarea extra y nueva. y nueva. Pues funcionó bien. Es decir, yo, yo debo decir que la sensibilidad que encontré, luego otra cosa es cómo se aplique, porque... la. Nuestro estado es grande y pasan cosas. ¿no? Pero la percepción que yo vi por parte de los servicios públicos de empleo bueno, fue una sensibilidad absoluta con, con, con esta tarea. ¿no? Absoluta, absoluta. Sí, sí, esto ya lo haremos, ya veremos cómo, prestaremos esa atención inicial. Eh, si sabemos de, de algunos casos concretos donde se está prestando bien esta atención inicial, veo que en algunos otros sitios hay dificultades y, y tendremos que verlo. ¿no? Esto no es una inscripción como, como demandante de servicios al empleo, de servicios previos al empleo, ni de servicios de empleo. Es una atención inicial. Eh, tampoco quiero decir que sea informal, porque tiene lugar, ¿no? Pero es una atención inicial nueva y, y que no hemos eh, acordado ni desarrollado ni, ninguna servidumbre tecnológica, ni ningún procedimiento de inscripción, ni ningún registro de ello, ¿no? La segunda parte, sí. Cuando estas personas tienen otorgada su autorización solo de residencia, en esa autorización solo de residencia está diligenciada, posiblemente lo sabréis si, si habéis visto alguna ya, está diligenciada específicamente por arraigo para la formación y sí está habilitado tecnológicamente en el SISPE, en el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, el procedimiento para inscribir a esas personas como demandantes de empleo en una subcategoría que es demandantes de servicios previos al empleo. No se puede intermediar con estas personas, no, no pueden ser enviadas a ofertas de empleo porque no tienen permiso de trabajo todavía, pero están inscritas, inscritas como demandantes de servicios previos al empleo. La, la categoría de servicios previos al empleo existe ya desde hace años, no, no hay centenares de miles de personas inscritas en esta categoría, pero sí miles de personas, ¿eh? porque se considera por parte del Servicio Público de Empleo que todavía esa persona no está en condiciones de desempeñar un trabajo por el motivo que sea. ¿eh? Y que requiere de unas actuaciones previas de información, de tutorización, de mentorización, de seguimiento, de de, de, de, de, de, de perdón, de adquisición de rudimentos básicos. Eh, y existe esa figura. Y eso sí lo tenemos acordado y puesto en marcha. Por tanto, si en alguna oficina no está funcionando ese paso específico, sí debiéramos saberlo para ver qué está ocurriendo. Eh, para ver si hay alguna dificultad de interpretación o para trasladarlo a ese servicio público de empleo y que preste apoyo a esa oficina... Y que le digas, sí, sí, no, no, no es nada nuevo. O sea, podéis inscribir a una persona como demandante de empleo sin permiso de trabajo, solo en esta ocasión. Esa, esa, esa es la cuestión, ¿no? Esas son las dos, las dos novedades en cuanto a inscripción y, tra y trabajo con, con personas en las oficinas de empleo. Muchas gracias, Federico. Es que estaba bien centrar así estas aclaraciones. Javier, te estás recogiendo. Creo que es síntesis, porque hay muchísimas... Sí, estoy intentando recoger. que es difícil. <risa> la síntesis, porque más que síntesis, es, una, es un bombardeo de, de preguntas y de comentarios también, no solo de preguntas, un poco caóticos. Voy a intentar transmitir alguna de las preguntas que me han llegado, de todas formas, aunque no estaba previsto. La idea es que las transmitiese yo, o, o Víctor incluso, mi compañero. Si vemos que, que hay preguntas que no quedan claras, porque claro, yo entiendo también que escribir preguntas es, eh, así rápidamente es complicado. Si vemos que, es compli que hay alguna que no se transmite correctamente, yo invito a la persona que sea a que intervenga directamente si, si quiere. Estamos siendo todos muy civilizados y muy civilizadas, no hay ruidos de fondo ni nada, con lo cual yo creo que no habría problema. Entonces, la primera pregunta que, que he visto en el, en el chat no hay que trasladar a una compañera, que está también, por cierto, en el Grupo de Trabajo sobre Empleo, Guillomar Montejo de INCA, dice, independientemente de la temporalidad de la formación, ¿el permiso será de un año? Ejemplo, un certificado de profesionalidad de cuatro meses, ¿da derecho a un permiso de un año? Gracias. Sí, el permiso inicial es por un año, se concede un permiso por un año. Uh -huh. En todos los casos, ¿no? Independientemente sí, sí. de la duración de, de la formación. Eh, y si luego perdón, eh, luego siempre se entra en ese circuito de, de la posibilidad de revocar, o bueno, hay, hay muchas, muchas eh, situaciones que se pueden dar, ¿no? Pero en principio la concesión es por un año, es por un año, sí. Muy bien, gracias. Eh, Julián de la Comunidad Valenciana, de la Fundación Amigo, dice, en Valencia nos hemos encontrado con dificultades entre la oficina de extranjería y el CERVEF. Por tiempos, extranjería se demora para la resolución del NIE, por lo que se retrasa la inscripción al Servef como redundante de formación. El Servef, por su parte, trata, perdón, tarda en resolver la concesión de los cursos oficiales, por lo que extranjería deniega porque no, por no tener constancia del curso. ¿Cómo se este puede realizar una coordinación entre ambas oficinas? ¿Cómo no? En principio, a ver, en principio no debiera ocurrir. Eh... El, el NIE se otorga enseguida, si no estoy equivocado. Una cosa es la tarjeta, pero corregidme si me equivoco, por favor. En la autorización de residencia que se otorga contra la declaración responsable, tras la presentación de la declaración responsable, ya va un NIE. ¿Mm? No, no. Y, y... No sé si se me está oyendo. No. No, Federica. No. Por, fa por favor, adelante, adelante. Eh, delegación de gobierno, tú presentas la solicitud, presentas la instancia... Responsable y, y ellos te resuelven, ellos no te dan un NIE. No, no. Cuando te resuelvan con la resolución y el servef en Valencia, si no vas con la resolución, no te acepta. De Pero hecho, la resolución, perdón por, inter, espera, perdón por interrumpir, ¿eh? la resolución de autorización de residencia, la resolución de autorización de residencia que te otorga la oficina de extranjería. Y ya, comporta, ya comporta un NIE, ¿verdad? Ya comporta un NIE. Claro, ya llevas el NIE, pero eso va a tardar un mes, en el mejor de los casos. Sí, Entonces, sí. Hasta que no lleves esa resolución, el Servef no te inscribe. Tú has comentado antes de que con el, con el permiso de residencia, solo de residencia, no se podía inscribir una persona para formación. Bueno, pues sí, porque yo bueno he trabajado con menores migrantes, y nosotros, una vez teníamos el, el permiso de residencia no lucrativa, para formación siempre hemos podido inscribirnos. Por, por lo menos en Valencia, para formación, para escuelas taller, te estoy hablando a partir del año 2005. No había ningún problema. Puedo interrumpir. Pero es la resolución. Puedo interrumpir, perdón, ¿eh? por, por sí, la sí, sí. yo. A ver. Eh, igual no me he explicado bien antes. A ver. Hay una primera atención, insisto, informal, para ayudar a cumplimentar la declaración responsable. ¿eh? Uh -huh. eh, sencillamente informando a la persona de qué posibilidades de formación tendría para que cumplimente la declaración responsable. Con esta declaración responsable la persona se dirige a la oficina de extranjería y efectivamente hay un tiempo en el que se tarda en resolverlo. Pero una vez que se resuelve, la resolución comporta una autorización de residencia sí, sí, de residencia vinculada con la figura de arraigo para la formación y un NIE, ¿verdad? Entonces, en ese momento sí se puede inscribir la persona como de de servicios previos al empleo. Lo que sucedía antes, como tú muy bien indicas, es algo que en realidad no, no, no comportaba una inscripción efectiva como tal en los servicios públicos de empleo, por ejemplo, en el caso de menores. ¿no? Cuando esas personas, esos menores, se inscribían en una formación, sí se habilitaba la inscripción en esa formación, se, regula, se permitía ¿eh? y se fomentaba y se tutelaba la participación en esa formación, pero eso no llevaba incorporada una inscripción como demandante de servicios previos al empleo. El SERVEF tomaría nota, llevaría su registro interno, haría muy bien hecha esa, ese acompañamiento y esa acción, pero eso no, no, no comportaba una inscripción como tal en los servicios públicos de empleo eh, homologable y compartible entre todos los servicios públicos de empleo y, y ahora sí. Por tanto, vale. en principio, sí, sí es coherente lo que, me, lo que entiendo que me cuentas que es que sin la resolución de autorización de residencia, no se puede inscribir la persona todavía en el CERVEZ. Vale, es lo que ¿Vale? El problema cuando viene, cuando tú le presentas el documento, presentas toda la, la documentación a extranjería, extranjería, pregunta al CERVEZ, oye, ¿este curso ya lo tenéis autorizado? Y el CERVEF te dice no, no, porque como el CERVEZ, un mes antes, porque claro, mi entidad tiene las dos cosas, tiene cursos del CERVEF de cualificación profesional, y a la vez trabajamos con, con este perfil. Entonces, claro, nosotros sabemos los cursos que hemos pedido. ¿Cuánto está tardando el servicio en resolvernos? Un mes antes de empezar el curso. Y aquí sí puede haber algún desajuste. Pero eso debiera resolverse con un procedimiento de buena comunicación entre, en este caso, el servicio la buena, y la oficina de extranjería, o las oficinas de extranjería. Bueno, tendremos que afinarlo ¿eh? y, y por eso me vendrá bien conocerlo pues, para ver qué, qué está ocurriendo, porque esto, bueno, el primer año de aplicación pues puede que si haya alguna... ¿Alguna diferencia de criterio? No, no, pues mira, es que no voy a conceder nada hasta que la persona no esté participando. Y si hasta dentro de un mes no tienes el curso, pues ya ha empezado y no lo vas a tener hasta tres meses, no resuelvo a tres meses. Esto, esto sí debiéramos, esto sí debiera funcionar bien de otra forma, más ágil, más resolutiva entre el servicio de empleo y la oficina de extranjería. Porque ya os digo, de lo que se trata es de que el servicio público dé una información inicial, usted puede hacer esta, cualquiera de estas cuatro formaciones... Eso se presenta en la oficina y la oficina, cuando diga, ¿usted ha ayudado a esta persona a cumplimentar esto y esto es coherente con lo que dice? Sí, concede la resolución. Este es el, el, el procedimiento bien pintado. Seguro que, que tenemos que ajustarlo, pero vamos. Sí, Me viene bien para hablar con Labora. ¿eh? Ahí, sobre todo, es por ir a, al compás, ¿no? Entre lo que se tarda desde delegación de gobierno, ¿no? Porque, bueno, aquí en Asturias se comentaba el otro día experiencias de cuatro meses con la programación que puede haber de las diferentes acciones formativas de las colaboradoras. Por eso la pista que tú lanzas es decir, no ceñirse solamente a una propuesta formativa sino a varias para tener esa posibilidad o ese margen de maniobra. Lo que sí es evidenciado es que desde las delegaciones de gobierno, desde los departamentos de extranjería están bloqueados para gestionar en un, a corto plazo la, lo que puedan ser las demandas, para, para después vincular a las acciones formativas. Hola, guapa. Estoy eh, Silenciar, por favor, los los micros. Eh, Javier, ¿tienes más recogidas? Sí, hay muchas más. Bueno, aquí hay un comentario de Rosa Rodríguez de ACFEM que dice existe la figura de la inscripción en los servicios públicos de empleo sin intermediación laboral. Porque en este caso no necesitan autorización para trabajar. Esto ya era así antes de existir la figura del arraigo para la formación. ¿no? Existía la inscripción como demandante de servicios previos al empleo. ¿Eh? Existía, por tanto, quiero decir, no, no, se, no se enviaba a esas personas a intermediar. Existía la posibilidad de excluir a la demanda del proceso de intermediación ¿Eh? Por ejemplo, cuando se estaba recibiendo una formación y se consideraba pues, que, que tenía prioridad acabar esa formación, es un criterio discutible, eh, existían distintas posibilidades en las que de facto la intermediación quedaba interrumpida, pero para inscribir a una persona como demandante de cualquiera de estas cosas, hacía falta que la persona estuviera en disponibilidad de trabajar aunque luego se interrumpiese esa intermediación, que la persona tuviera autorización para trabajar, o bien por, por, por tener un permiso de trabajo y residencia, o bien por, por ser natural de aquí. Pero todas las autorizaciones de residencia y de trabajo por distintas causas eh, estaban tabuladas y tipificadas de manera distinta en los servicios públicos de empleo y comportaban inscripción como demandante de empleo, pero en todo caso tenía que haber autorización de trabajo. Si no estoy equivocado, si no estoy equivocado. Creo que no se podía inscribir a alguien como demandante de empleo, ni de servicios previos al empleo, ni siquiera, si no tenía una autorización de trabajo, además de una autorización de residencia. Puedo estar equivocado, ¿eh? pero podría, vamos, yo aseguraría que es así. Uh -huh. Hay un comentario un poco alegre de esto, de Carmen Rodríguez, Fundación Diagrama Cantabria. Dice, en cuanto a lo que comenta Federico, el problema es que, al menos en Cantabria, sin autorización de residencia, no pueden inscribirse en una formación, lo cual limita a presentar en extranjería la formación que se quiera iniciar, iniciar, ha de pasar el plazo de resolución desde extranjería, y en ocasiones, el curso que ya ha comenzado, cuando la persona tiene el permiso, eh, puede suceder que no haya plazas. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, pero ahí a ver, si es un centro de secundaria, por ejemplo, un instituto, no debiera ser así. Normalmente los centros de secundaria, con, una, con un simple empadronamiento, ya atienden a las personas. Ese es un derecho, y reflexiono con todas vosotras en voz alta, que, que debiéramos mantener. ¿no? En este país, cualquier persona que se encuentre mal tenga derecho a asistencia sanitaria y cualquier persona menor de edad, en edad de, de estar escolarizada, pueda escolarizarse sin, sin nada más que, que ese hecho. ¿no? Eh, Claro, en ese caso hablamos de formación, entiendo que no es la vinculada a los servicios públicos de empleo. Hablamos de, de, de personas que quieren hacer, una, por ejemplo, pues eso, matricularse, <ríe> perdón, teniendo más de 16 años en un centro de educación secundaria con una FP y que, por lo que sea, eh, pues, pues el procedimiento de escolarización posobligatoria en esa comunidad autónoma requiera del permiso de residencia y entonces hay que sí hay un cuello de botella, ¿no? En principio, la formación, por eso pensábamos que era ágil y especialmente bien, encajaba bien en esta figura, la de los servicios públicos de empleo, pues porque, se, lo que hemos repetido, ¿no? Se proporcionaba una información inicial, se, se daba un permiso de residencia y se podía empezar esa formación. Pero es, es posible que eso esté ocurriendo. Sin embargo, corregidme si me equivoco, desde Cantabria, creo que las <coughs> primeras autorizaciones de arrego para la formación, de residencia, se, se, venían precisamente de allí, de Cantabria. Creo que al mes y medio, dos meses de entrar en vigor la medida, ya había cerca de una docena de autorizaciones en Cantabria, creo recordar. No, no me parece que allí, o no tengo entendido que allí, la situación de la oficina de, de extranjería sea tan complicada como en otros sitios donde sí nos consta que es un auténtico cuello de botella. Uh -huh. Pues vamos con otra, otro comentario que nos hace María Serrano de Jaén acoge Dice, pregunta qué opción hay si cuando se va a realizar la matrícula para un curso con certificado de profesionalidad no hay plazas no quedan plazas que previamente se haya mm, buscado otra, otra posibilidad en el caso <coughs> disculpadme, por favor en el caso de los certificados de profesionalidad como están mediados por los servicios públicos de empleo eh, debiera haber habido una comunicación previa con el Servicio Público de Empleo, es decir, eh, en este caso el, el Servicio de luz de Empleo, el SAE, sí a la hora de cumplimentar, de ayudar a cumplimentar la declaración responsable, eh, pues le ha ofrecido esa posibilidad de hacer un certificado de profesionalidad o de cursarlo. Y si no es el SAE, pues posiblemente vosotras que le hayáis ayudado. ¿no? Eh, convendría dejarse siempre abierta la puerta... A, a otro tipo de formación siempre, porque sí, sí puede ocurrir eso, que, que si empieza el certificado de profesionalidad es muy concreto, con unas fechas muy tasadas y un plazo largo normalmente, que, que después no se pueda concretar esa formación y que eso a la persona por pues, la deje en una situación incómoda o, o de riesgo. ¿no? Lo mejor es abrir un abanico de posibilidades de formación. Muy bien. Pues sigo con más preguntas. Eh, aprovecho, si hay alguna de las preguntas que planteáis o cuestiones que planteáis que no quedan, consideráis que no quedan claras o que no se ha planteado correctamente, podéis intervenir. ¿eh? La persona que en este caso que haga la pregunta y demás. A ver, nos dicen, soy Patricia Scute de, eh, a ver si lo digo bien, CEAR e Refusia Teurquín. Con mi apellido debería Tear. decirlo bien, pero tengo que decirme... es que no, no, Refusia no. ah, Eso es. <ríe> casi, casi. <ríe> eso es lo que quería decir. <risa> bueno, si quieres plantear tú la pregunta, mira, ya que estás hablando... He eh, hecho un par, no sé a cuál te... La primera, ¿no? La de. Si quieres, si quieres plantear las dos, ya de paso. Bueno, la primera era... Eh, perdón porque me he desconectado un segundo, igual no vaya a ser que lo hayas comentado en ese momento. Tiene que ser una formación... Que esté por empezar o puede ser una formación que la persona ya está realizando y con la matrícula solicita arraigo por formación. A ver, en principio, en principio, tiene que ser una formación que vaya a empezar. ¿vale? En principio. Eh, yo de todas maneras empujaría. ¿vale? Uh -huh. Es decir, una persona de 17 años que está cursando un bachillerato, que está cursando un ciclo formativo de FP, caramba, se está formando. Y, y si esto puede ayudar a regularizar su situación, pues debiéramos intentarlo. ¿no? En principio, la figura está pensada para formaciones ex novo. Tuvimos debate sobre esta cuestión. ¿no? Pero, a ver, aquí yo creo que dependerá un poco de... Bueno, del de, de, de, cierto margen de flexibilidad que puede haber, que lo hay. Vale, vale. otra pregunta era bueno, sobre un caso que me ha venido a la mente que tengo en concreto de un chico que ha solicitado el arraigo por formación. Eh, de un curso, bueno, pongo un ejemplo, de, de soldadura. Y eh, ahora le ha salido, él ya cuenta con tres años de residencia en, en territorio español, entonces le ha salido ahora una oferta laboral eh, que se pues, encaja más con el arraigo social, un contrato indefinido, jornada completa, eh, y él tiene aún el arraigo por formación en trámite, su solicitud en trámite. ¿Cómo habría que proceder en ese caso? ¿Desiste de la solicitud del arraigo eh, por formación? Eh, claro, porque si es, una, ¿no? si es una profesión que no está relacionada con el curso que la ha he hecho, porque esta esta, este contrato de trabajo es de, de albañil, eh, y en, en, la formación que ha hecho es de otro de ámbito. ¿Qué pasaría ahí? Es una pregunta más para migraciones, pero eh, yo no veo que haya. Problema en solicitar ambas al mismo tiempo, es su derecho. ¿eh? Vale. Las dos situaciones y adelante y la que antes se resuelva. Es decir, os habéis encontrado muchísimas ocasiones con atascos en, en el arraigo sí. <coughs> social y, y bueno, ¿no? seguro que hay atascos también en el arraigo por formación, pero a mm. ver, no hay. Yo, yo no veo incompatibilidad en ningún caso, él tiene derecho a ambas cosas. Tiene las dos vías abiertas, o sea que adelante. Vale. Y en cuanto, a ver, sé que, perdón, has planteado un tema muy interesante que es el de la relación que puede haber entre ¿eh? la formación recibida y el contrato posterior, ¿verdad? Uh -huh. Si la relación es directa, esto va a ir muy rápido. Eh, si no, yo sé que desde migraciones se ha trasladado flexibilidad ¿eh? a, las, a las oficinas de extranjería. O sea que si, aquí se trata de que las personas tengan un contrato de trabajo y se inserten en el mercado de trabajo. ¿vale? Si se ve claro, estupendo, y si no, pues a ver que, que se intente. Que tampoco y, y luego es que también es discutible. Vamos a ver, todas las formaciones tienen un, un cierto módulo de transversalidad, ¿no? Es decir, vale, pues en este caso es muy específica la, la formación de soldadura. Bueno, pues si luego vas a trabajar en, como responsable de compras o, o de ventas de, de, de productos industriales, algo habrás aprendido. Entonces a ver, yo sé que se ha, se ha trasladado esta petición de flexibilidad desde la subdirección general competente en, en extranjería. Vale. Vale, muchas gracias. A ti, a ti, muchas gracias a ti. Muy bien. Planteamos otra pregunta en este caso desde Tenerife. La asociación actual de Tenerife, Sol beiden Pregunta una cuestión muy concreta. ¿Cómo pueden las personas que no tienen permiso de residencia todavía acceder a una cita para obtener información sobre las formaciones disponibles sin tener número de NIR? Sé que en la práctica les resulta muy difícil. Yendo a la oficina de empleo. Yendo a la oficina de empleo. Insisto. Luego, es verdad que las instrucciones se concretan en cada oficina de manera distinta y dependerá de muchas cosas. No, no quiero ahí ni prejuzgar ni nada... Bastante responsabilidad tiene ya una directora de oficina de empleo como para que andemos prejuzgando lo que hace o no hace allí, ¿no? Pero el acuerdo al que llegamos con las personas responsables de las oficinas de empleo, de los servicios públicos de empleo, es que se atendía a estas personas. ¿eh? Eh, luego, si tienen habilitado un número de teléfono de cita previa o algo, bueno, sí, yendo a la oficina de empleo, ahí existe el compromiso de atender a estas personas. Y si no está siendo así, pues oye, con tranquilidad y, y exponiéndolo con con realismo, pues si nos lo podéis hacer llegar, a mí esta información sí, sí me viene bien. Insisto, para mí es muy muy valiosa, muy valioso todo este caudal de, de comunicaciones vuestras. ¿eh? Sois docenas de personas aquí contándonos cómo están funcionando las cosas y nos viene bien. Y, y yo sí me comprometo aquí, a los centenares o vamos el número que sea de, de observaciones, categorizarlas, analizarlas aquí con nuestro equipo, porque me gustará presentar Reservando, por supuesto, anonimato y lo que haga falta. ¿eh? No, no vamos aquí a andar eh, vamos rompiendo confidencialidad, ni mucho menos. Pero sí, si tenemos cinco o seis categorías de incidentes principales y de territorios donde están ocurriendo estas cosas, podremos ponerlo en común, por una parte, con los servicios públicos de empleo y por otra parte, con, con la Dirección General de Migraciones. O sea que, y, y en la medida de lo posible... Eh, me gustaría pues, dentro de un tiempo daros un reporte de, de cómo ha ido esto ¿no? Y, y del contraste que yo tengo de la información que me hayáis dado y de si hemos podido poner algo en vías de solución o constatar efectivamente las dificultades y buscar alguna alternativa, si os parece bien. Pues yo aquí os voy a, transmitir esta, os voy a trasladar esta, esta propuesta que nos hace Federico. Yo os pediría, aquí podemos trasladar algunas de las que se van planteando en el en el chat, pero entiendo que también es un espacio mucho más limitado, mucho más rápido, es más difícil plantear bien las cuestiones. Eh, si queréis, podéis enviarme a mí por correo electrónico, a, el correo os lo digo ahora mismo, es formación.eapn.es. Si queréis, poder, podéis transmitirme en distintas incidencias que veis en el día a día, que consideréis interesante trasladarle a Federico, y yo me comprometo a hacérselo llegar. Os voy a repetir la, la cuenta de correo, es formación.eapn.es. Eh, yo os pediría simplemente concreción en, las, en el planteamiento de las, de las cuestiones, porque ahí no va a haber un chat, no, no, no hay una videoconferencia, no, no se pueden eh, plantear en vivo como aquí si hay cualquier malentendido. Entonces, que sean lo más breves y concisas posibles esas incidencias. Y ya digo, me las mandáis a ese correo electrónico y desde aquí se las hacemos llegar a Federico. ¿De acuerdo? De todas formas, vamos a seguir con las que están planteadas por aquí, que tiene la ventaja de que podéis intervenir en cualquier momento. Perdona, Javier, todo lo que está recogido en el chat, que hacemos copia, ¿no? Se pueden hacer copias lo que pasa en no todas están muy bien planteadas, por eso, quiero decir, por la rapidez, se intercambian unas con otras. Entonces, por eso planteaba lo de mandar un email a cada una de, vos, de las personas que estén interesadas, más conciso, digamos, con la incidencia concreta, y así se lo traslado, si quieres, sin nombre y apellido, simplemente la, la, lo que son las incidencias en el listado, para que pueda tener acceso a ellas. En la zona geográfica estaría muy bien tenerla. ¿eh? La pues pues, claro, en la zona geográfica, perfecto. En la provincia X nos hemos encontrado esta incidencia. Por favor, ya nada más. Con sin... eso ya podemos que pues que está... Tiene razón para ver las diferencias ¿no? entre comunidades autónomas o entre zonas ¿no? geográficas. Sí, pues sí, Si en León está ocurriendo algo con la oficina de extranjería allí, o, no sé, esto a veces también les ayuda. ¿no? Los servicios públicos de empleo tienen bueno, grandes también, Pues hay comunidades que tienen muchas provincias y, y a lo mejor no son conscientes de, de esto. ¿no? Y quienes estáis a pie de calle y nos lo decís, pues nos ayuda mucho. Claro, claro. Eh, una, un comentario que nos hace una compañera Carmen Ruiz de CEAR. Dice, nos estamos encontrando dificultades para la inscripción como demandante para los cursos de formación en eh, las personas SPI, solicitantes de protección internacional, que tienen permiso de residencia porque están en los primeros seis meses y eh, dice que ese tiempo es importante para la formación. claro Y en algunos casos incluso con la tarjeta roja de que tienen la autorización de trabajo. No sé si se ha entendido bien la... Sí, perfectamente, muchas gracias. Bueno. A ver, con la cartulina roja no debería haber ningún problema. Es decir, son personas que pueden inscribirse en los servicios públicos de empleo. Y si por favor hay alguna situación en la que personas solicitantes de protección internacional no pueden estar accediendo a algunos de los servicios de los servicios públicos de empleo porque no esté habilitada su inscripción, por favor, con toda la precisión del mundo, os agradecería que nos lo dijeseis. No estoy hablando de datos personales, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, de la provincia o de la comunidad autónoma en la que eso está sucediendo. ¿eh? <risa> Perdón. Personas solicitantes de protección internacional que tienen este tipo de autorización no están pudiendo inscribirse o acceder a las acciones formativas, porque eso hay que comprobarlo. ¿eh? A ver, pensad que eso es que nos ha costado mucho acordarlo... Eh, eh, insisto, los servicios públicos de empleo son competentes para la gestión, pero hemos hecho entre todas las comunidades autónomas y el SEPE llevamos haciendo un esfuerzo, no un esfuerzo, un, un, un procedimiento que no es habitual en la, en la administración española, que es el de acordar compromisos operativos en foros no jerárquicos. El SISPE, el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo que compartimos, no es solamente un conjunto de datos, no es solamente acordar, que el formato con el que se escribe una persona es siete caracteres alfanuméricos para tal cosa, es para otra, no, no, no. Es compartir datos comunes, codificar de la misma manera las atenciones, acordar los procesos de actualización y las reglas. Es decir, eso lleva, lleva compromisos y trabajos. ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a las inscripciones como demandante de empleo vinculadas con determinados tipos de autorización, están bien tasadas, funcionan bien, hacemos eh, extracciones estadísticas para comprobar, bueno, fijaos, por ejemplo, con el tema de las personas afectadas por la guerra de Ucrania, claro, todo eso ha habido que ponerlo en marcha y acordarlo, y, y si en algún sitio no está funcionando, pues tenemos que saberlo, tanto, tanto aquí como el Servicio Público de Empleo responsable que seguro que lo quiere solucionar. Vale, pues pues entonces os, os lo hago llegar. Soy Carmen Ruiz, que como Carmen. porque sí nos, nos hemos encontrado, sobre todo en la en Andalucía, en algunas provincias y en la Comunidad de Madrid. Pero vamos, de forma específica os lo haría. Y es verdad que para las personas solicitantes, sobre todo los primeros seis meses que son hispanohablantes, jo, pues ese es un periodo súper importante para poder formarse. Yo entiendo que muchas veces, como van con el papelito blanco, ¿no? Que ese folio blanco que es poco dignificante, pues que hay gente que no lo conozca, pero realmente para la formación deberían poder... Y, y en otras ocasiones lo hemos hecho sin problema, pero vamos, ahora últimamente sí que lo estamos encontrando. Y, cuando, y como ha salido encima de esta figura, pues aprovecho ya para lanzarte la segunda pregunta, Javier. Por supuesto. <ríe> si si estas personas, por ejemplo, están en un, en un certificado de profesionalidad y, y son denegadas... ¿Cómo podrían hacer? Y no han puesto ni recurso ni nada. O sea, ¿podrían pasarse a la figura de arraigo para la formación? O como son denegadas y se quedan sin documentación, se quedan, aunque estén inscritas, se quedarían fuera de todo proceso. No se ha podido comprender muy bien esta última cuestión. Es decir, hablamos de personas que están cursando un certificado de profesionalidad. Ya lo no están cursando. Ya lo no están cursando, ¿verdad? Sí. sí. Pues hablamos de, bueno, o sea, un certificado de profesionalidad, eh, pero cuidado que, que, que está, está impartido por un servicio público de empleo Sí, sí, sí sí. sí. De profesionalidad. Claro, o sea, la, dific, ¿no? la dificultad está eh, mientras que son solicitantes de protección internacional no pueden hacer el proceso de arraigo para la formación, tiene que ser primero uno y luego otro o sea, o bueno, los procesos de arraigo, da igual, da igual el, el tipo de arraigo que sea, entonces claro en ese impasse se quedan sin documentación entonces no sé si si, si al quedarse denegados y sin documentación, podrían y el estar, el estar haciendo un curso de certificado eh, gestionado por el SEP y demás, podrían pasarse a la figura de arraigo para la formación o como se quedan sin documentación, lo perderían todo. Es Llevan, complicado, ¿eh? No? A ver, sí, sí, es complicado, pero, pero hay, que, hay, hay que ponerse con ello. Eh, ¿Llevan dos años residiendo en España estas personas? ¿Concurren en ellas los requisitos para solicitar el arraigo por formación? El, bueno, depende, depende de lo que esté tardando en resolverse la solicitud. Ahora hay una media de 12 meses o así, pero no, lo de los dos años no, claro. Yo insisto, yo creo, eh, estoy convencido de que si concurren dos derechos distintos en la misma persona, puede ejercerlos los dos. Es decir, si estamos tardando tanto eh, en reconocer su solicitud de protección internacional subsidiaria, como para que lleve dos años en España, digamos, llevo dos años en España. Si lleva dos años en España y tiene la posibilidad de, de cursar una formación y de reconocer su situación por esa otra vía, pues adelante, no, no, no veo ningún, ningún inconveniente en, en probar las dos cosas. ¿no? Pero, pero bueno, pero me hace pensar esta cuestión de, de la subsidiaria, me hace empezar, ¿eh? Por favor, la que la trasladaré a migraciones. Eh, Javier, ¿Adiós? si me permites. Sí, adelante. Lo que acaba de comentar la compañera. Habría que ir un poco más a la casuística, pero en principio, como tú bien has dicho, yo no veo ningún inconveniente a la hora de solicitarlo si cumple los requisitos. En segundo lugar, si esa persona demandante de empleo eh, lleva dos años y ha podido trabajar, pues a lo mejor nos interesa, si tiene los seis meses, el arraigo para la formación, independientemente de que cuando se le haya denegado, haya recurrido, haya pedido su abogado en ese momento unas cautelarísimas para que no se paralice hasta que se resuelva definitivamente y pueda seguir trabajando. Es decir, hay muchos elementos ahí, pero por supuesto estoy contigo de que se puede pedir, en el chat se ha comunicado, de que es verdad que delegación de extranjería no te va a permitir dos solicitudes en paralelo. Pero bueno, te quitas de una, es decir, informas a, a extranjería de que eh, anulo esta y sigo con la otra. Yo en ocasiones he solicitado en el mismo escrito una diciendo de forma, como tú dices, de forma subsidiaria, si no, dame la otra, que también le corresponde. Si os sirve. Así, así así lo entiendo yo. Bueno, es que a nosotros muchas veces nos han dicho que las dos a la vez no puede ser. Primero tiene que ser una y luego otra. Entonces, por eso preguntaba. Pero vale, lo, lo comento. Lo comento. Lo, lo, yo... lo, lo... No quiero pasar por encima del quitarle de extranjería, fal faltaría más, ¿eh? pero vamos, como profesionales de apoyo, personas que estáis apoyando estas situaciones, en principio, vamos, o sea, eh, en irregularidad no se está incurriendo cuando se ejercen los derechos a la vez, eso seguro. Otra cosa es el procedimiento que sigan en las oficinas o lo que o bueno, viendo que... A ver, aquí, salvando las distancias, ¿eh? cuando saltó la pandemia y tuvimos que atender... A personas que solicitaban prestaciones por desempleo y era tan difícil eh, acceder a, a, a nosotros, al SEPE, pues bueno, abrimos varias vías diferentes. La, la pre-solicitud, las cosas cita previa, etcétera, etcétera, y las personas utilizaban todas. Entonces es verdad que a veces nos encontrábamos que quintuplicada una solicitud, pero la persona que la había presentado es que realmente no podía hacer otra cosa. Y, y no por eso decae en su derecho, por habernos presentado cinco solicitudes o cinco presolicitudes solicitudes durante esa prestación se la reconoce cuando procede y ya está. Muy bien. Voy a plantear otra pregunta, en este caso que nos llega desde Inca Valencia. Luisa Garrido plantea que eh, allí en Inca Valencia están eh, viendo a personas que, es el, que les, eh, se les ha resuelto el arraigo para la formación, pero cuando ya se ha cerrado la matrícula, de los, bueno, es un poco una situación yo creo recurrente, ya se ha cerrado la matrícula de los certificados de profesionalidad subvencionados por la moral y ahora... O sea, y esto está siendo un gran problema. La gente va desesperada encontrando una, encontrando una formación bonificada y las academias están haciendo negocio, dice, sacando los certificados privados. Veréis. Eh, algo que tratamos de hacer desde el primer momento entre extranjería y, y el SEPE y los servicios públicos de empleo fue evitar que ciertas redes aterrizaran sobre esta figura, ¿eh? porque el terreno, porque había riesgos, digámoslo así, ¿vale? Hay redes que tienen muy entrenadas algunas formas de proceder y conectaban perfectamente en algún caso aquí. Entonces, precisamente por eso, precisamente por eso, tratamos de, Agilizar la relación entre ambas administraciones pues para que las personas no tengan necesidad de recurrir a quien les engaña ¿eh? y que puedan ir a su oficina y que en la oficina pues tengan una atención y les digan de manera fiable los recursos que hay. Alguien a quien le resuelven, afortunadamente, en extranjería el procedimiento. Le dan una resolución de autorización de residencia de un año. Por arraigo, efectivamente, han tardado un poquito más. Ha empezado el certificado de profesionalidad. Bueno, pues, como con esa resolución puede ir al servicio público de empleo, que se inscriban como demandantes de, de servicios previos al empleo, que soliciten alguna otra alternativa, es decir, que, que, que activen el procedimiento. Ya tienen derechos, ya tienen una parte muy importante que es su autorización de residencia. Y además yo tengo el convencimiento de que cuando se demuestra que activamente se está tratando de cumplir con aquello que se declaró responsablemente, con aquel compromiso, no, no debe haber, no debiera ¿eh? haber complicaciones adicionales. ¿eh? Y si ha empezado el certificado de profesionalidad, que es verdad que tiene unas fechas, que tiene un presupuesto, que tiene unas historias, que tiene una, una servidumbre, pues bueno, algo más tendrá la Bora, que además la Bora no se mueve mal en, en términos de formación profesional. Eh, por tanto, mi, mi recomendación en ese caso es que se haga efectiva la inscripción como demandante de servicios, públicos al, emple de servicios al empleo y que se siga solicitando esa atención por parte de la Labora. Muy bien, otra pregunta que nos traslada Pilar Rondón en este caso. Dice: Yo veo un problema para poder conseguir entrar en un curso antes de tener la autorización provisional de extranjería. No entiendo cómo se puede, cómo no puede inscribirse con un pasaporte, con el pasaporte. Otro problema es no poder modificar. Si encuentro otro trabajo, no todo el mundo encuentra trabajo tras un curso. A ver. Por la parte de los servicios públicos de empleo, ¿no? ¿eh? Para abrir a la participación formal en un recurso que, que tiene un servicio público de empleo, hace falta una autorización de residencia, es el mínimo que hemos pedido para que esa persona pueda inscribirse y, y acceder a estos servicios. ¿no? Solamente con el pasaporte, bueno, yo soy partidario de agilizar todo. ¿eh? Ojalá encontráramos un procedimiento más, más ágil. Alguien que esté aquí, pues con todo el derecho a, a luchar por su vida y por la de, de su familia... Eh, pues oiga, yo estoy aquí pues, con, con ganas de aportar cosas ¿no? este soy yo puedo participar pero esta figura está, está diseñada así son dos años eh, una declaración responsable y a partir de ahí acceso a unos recursos, a unos recursos públicos entiendo el espíritu de la pregunta también. Uh -huh. si me permites Javier porque estoy así intercambiando con Julio García de Arrabal eh, estoy intercambiando en el chat por el tema del de negocio que puede suscitar la, la formación también para ciertas entidades, ¿no? En relación, eh, la instrucción no dice que la formación deba de ser gratuita, pero bueno, en ese sentido, como es una formación que tiene que estar avalada, ¿no? Por, por centros homologados y, y tiene que estar vinculada a los servicios públicos de empleo. No sé si puedes quizá aclarar esto, ¿no? Porque en Asturias lo que se nos explicó claramente, es decir, que la formación debe de ser gratuita, exceptuando bueno, pues lo que son las tasas de matrícula o de un posgrado, ¿no? Por ejemplo. A ver, los recursos públicos, esta formación, cuando está mediada por el servicio público de empleo, es gratuita. y ya está. Eh, lo ideal que haya formación suficiente y suficiente contacto directo entre extranjería y el servicio público de empleo para que se vea que eso es cierto y es sostenible y está funcionando bien. ¿eh? Y que las solicitudes se tramiten y se aprueben porque en la confianza que tiene extranjería de que esa formación se va a impartir. Bueno, si hay otra formación privada, legal, bien intencionada, también con ayuda ¿eh? y, y que sirve de soporte... Y, y la oficina de extranjería detecta pues, que eso es coherente y tiene su cabida ahí en la figura del arraigo, pues venga, adelante. ¿eh? adelante. Pero, pero se trata sobre todo de evitar que ante la inacción de la administración o las dificultades de la administración o la complejidad de la administración entre en vía muerta todo lo que está pintado por los servicios públicos de empleo y entonces ese hueco lo ocupen en el... Por, por, alusiones, por alusiones, Federico, muchas gracias. Muchas gracias a Víctor también por, por plantear esta cuestión, porque aquí por lo menos en, en Málaga, que es donde actúo yo, lo veo muchísimo y muchísima publicidad que le llegan a las personas que atendemos con formaciones de pago. Y ante esa, esta desesperación de personas que llevan mínimo dos años en una situación irregular, que ven una vía para acceder para y, y cambiar su vida completamente, pues hay bastante lucro ahí detrás y precisamente por... Porque desde la administración no, no pueda darse respuesta a toda la necesidad, que, a toda la demanda que, que haya. Bueno, ya vemos que estas esta figuras pueden provocar bueno, la privatización de, de ciertos servicios que no se dé no aquí, porque, vaya, no es la intención y, y, y está demostrado. Así que. Sí, por eso preguntaba también si, si iba a haber una serie de formaciones pues ya reservadas para estos cupos, sí. unas acciones de positivas y, y demás, pero que, que se tuviera en cuenta. Vaya, muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad, a ti, porque estas situaciones son las que precisamente tratamos de, de evitar. ¿eh? Eh, si nos podéis hacer, que las, las, las, conozcáis de este, de este tipo, insisto, no me estoy, no estoy hablando contra quien... Oye, pues, pues, lo hace bien y, y, y se gana la vida honestamente y además pues hasta echa una mano. ¿eh? Pero si detectáis, por favor, que en alguna zona está generalizándose este tipo de, de prácticas, os agradeceríamos mucho que nos pusierais la luz roja porque la forma que tendríamos desde la administración de atajar esto es, además de los procedimientos de control que, que haya, pues ser eficaces como administración pública. Porque si, vamos a ver, la, la, las mafias funcionan como funcionan y cuando hay demanda en, una, en un territorio, pues es porque allí se están acumulando casos ¿no? y por eso aterrizan allí. ¿no? Entonces, bueno, si hay zonas donde hay cuellos de botella que están produciendo, pues es el caso de Málaga. ¿eh? Pero si se empieza a ver este tema y, y se puede hacer algo desde aunando todos los recursos de la administración, tanto servicios sociales como como extranjería, pues debiéramos. Entonces, que nos pongáis una especie de semáforo también nos, también nos ayuda. Gracias. También, sí, también puede haber una programación a la carta, es decir, centros homologados que, que puedan depender de las ONGs, por ejemplo, e incluso los ayuntamientos, las áreas de empleo, ya se están planificando acciones formativas que cumplen los criterios planteados. Después pues también, hombre, hay que considerar que se debe de tener en cuenta los intereses de cualificación de las personas, ¿no? Más allá de lo que pueda suponer esto como una herramienta para el arraigo por formación, con lo cual también es muy importante toda aquella formación que se diseñe con compromisos de contratación, porque estaría vinculada a la formación después también para la incorporación laboral. Pero yo creo que es una demanda que tenemos que hacer las ONGs en los territorios, eh, en los municipios también para que se programe en función a una, a una demanda y a una necesidad, ¿no? Porque los ayuntamientos son centros, por lo general, homologados con los servicios públicos de empleo. Muy importante esto que dices, Víctor. Muy, muy importante. ¿eh? Porque, bueno, hay administraciones locales que funcionan bien ¿eh? en este sentido y, y, puede, y puede, puede ayudar mucho. Quería deciros algo que tenía importancia. Sí, sí, disculpad. Eh... Fijaos que surgen también iniciativas innovadoras, por ejemplo la Ambide en el País Vasco, que tiene gente pues, muy concienciada con esta cuestión. Eh, bueno, tienen un mercado de trabajo más dinámico y entonces han pensado en una figura de formación en alternancia con el empleo. Sabéis que es escuelas taller o programas parecidos eh, son comunes en la administración y entonces se les ocurrieron algunas figuras mm, para desarrollar y, y darle posibilidad al la, a la para por formación, que incorporaba al mismo tiempo formación y empleo. Claro, chocaba con que no había, o sea, se quiere formalizar una relación laboral, pero para eso hace falta permiso de trabajo. Y estamos dándole una vuelta a ver de qué manera pudiéramos abrir una, una vía que también incluyera eso, ¿no? Os lo digo para que veáis que sí, que hay administraciones que, que, bueno, que tienen ganas de, de tirar con esto hacia adelante, ¿no? Eh, esto que es planteado de las administraciones locales y de organizaciones no gubernamentales y esta formación decente eh, y, y válida para estos propósitos, pues es un, son un recurso muy, muy, muy bueno también en esta figura nueva. Muy bien, pues seguimos con más preguntas. Por favor. Vamos allá. Eh, Rama en el a, a su a Austin. Creo que lo he dicho bien, están no, está poniendo a prueba con los, con los nombres y los apellidos. Eh, es de Joves Solides y pregunta, muchas personas interesadas se acercan para informarse en los servicios públicos de empleo sobre los cursos disponibles y de cómo se pueden inscribir, pero los mismos funcionarios o funcionarias no están bien informados. Bueno, esto es, una, es un comentario más bien. Una... A ver, sí, aquí te voy a decir no ¿Cómo oh, las oficinas de empleo? ¿Dispueron de...? No. Estas, estas cosas... Claro, sí. Pues son así y tenemos, y tenemos margen de mejora, ¿no? Pero, bueno, pues hay que llamar a más puertas y, como siempre, imaginación y presión, imaginación y presión. Es verdad que la situación es muy variopinta y depende de muchas cosas, ¿no? Es verdad que hay oficinas de empleo sí, donde... Tienen dificultades, ¿no? Pero sí, sí, pues información, presión, información, presión, presión, presión positiva, pues para que para que esto se diga. Yo, yo entiendo ¿eh? que un servicio público de empleo traslade esta instrucción a todas las oficinas y en una oficina digan, mira, tenemos seis personas de baja, no hemos conseguido abrir en condiciones después de la pandemia. Tenemos el programa público ahora que lanzar realmente quien sabía de esto de formación se jubiló, no se ha sustituido correctamente. No lo sé. ¿eh? Y además, pues, bueno, qué sé yo. Pero bueno, que siempre haya, posible, al menos que sepáis que la instrucción por parte de, de los servicios públicos de empleo está dada a sus oficinas y que espero que esto se esté notando de manera generalizada. O sea, más allá de las situaciones que se puedan dar en algún lugar, que sí de manera generalizada se esté notando que cuando alguien se dirige a una oficina, pues se le atiende y se le ayuda a cumplimentar esta solicitud, esta declaración responsable y se le informa sobre las iniciativas de formación que hay disponibles. Otra persona, en este caso Carmen Núñez de Fundación Cruz Blanca, dice, eh, yo también encuentro problemas. Si no tienen permisos de residencia, si no se tiene permiso de residencia, no se puede, eh, las personas no pueden inscribirse a ningún curso. Además, la administración, en su opinión, eh, no especifica bien cuál sirve y cuál no. Por no, de, por no hablar del problema de que en gran parte de cursos te piden algún título previo, como la secundaria, y si no, es, eh, y si no lo tienen homologado en España... Obviamente no podrían acceder a ellos. Es un comentario que plantea esta... Está bien, está, bien, está bien dicho, pero claro, insisto, por eso el procedimiento se pintó de esta manera, ¿no? O sea, que primero haya... En la parte de los servicios públicos de empleo, insisto. Insisto que la formación promovida por los servicios públicos de empleo es más flexible, tiene menos condicionantes, tiene menos condicionantes de fechas, de requisitos. Uh -huh. eh, es algo más variada, es algo más adaptable a esta circunstancia, ¿no? Entonces, por eso, si información previa... Ayuda con la declaración responsable, presentación de declaración responsable, obtención del permiso de residencia y, e inscripción en el Servicio Público de Empleo para acceder a esta formación. Eso, en principio, es un circuito bastante natural que debiera estar funcionando. Una pregunta muy concreta desde la Asociación Actúa Tenerife, de Sol Beiden, en concreto. Dice, nos llegó la información de que toda, en mayúsculas, toda la oferta formativa del SEPE, Sirve para solicitar el arraigo para la formación. ¿Es correcta esta afirmación? A ver, eh, toda la oferta formativa del SEPE. Eh, la, entiendo que es la oferta formativa del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma. Del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma. El SEPE también lanza iniciativas de formación de gestión propia en Ceuta, en Melilla y de ámbito estatal eh, con, con acciones vinculadas a FundAE, a la Fundación Estatal para, para la Formación. El resto dependen del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma. Pero sí, es decir, la oferta formativa del Servicio Público de Empleo, sea del ámbito de empleo, por el fichero de especialidades, o sea del ámbito de educación, por los certificados de profesionalidad, aplica en esta, en esta figura. Otra cosa es que aquella que dependa de educación, insisto, está más mediada por otros requisitos o otros plazos, un certificado profesional de nivel 3 puede requerir del previo de nivel 2 o algo así, ¿no? Pero sí, sí, en principio toda la formación que se gestiona por los servicios públicos de empleo eh, sería adaptable a, a esta figura del arreglo. está Está clara la tipología, ¿no? Dice A, una formación reglada perteneciente al sistema de la formación profesional. B, una formación con... Conducente a la obtención de la certificación de actitud técnica o habilitación profesional necesaria para el ejercicio de una ocupación específica. C. Una formación promovida por los servicios públicos de empleo. Y la última que es la muy importante la de las titulaciones de máster oficial de las universidades cursos de ampliación o titulación o actualización perdón de competencias y habilidades formativas o profesionales en el ámbito de la formación permanente de las universidades así como de otras enseñanzas propias de formación permanente que se queda abierta antes alguien preguntaba la escuela oficial de idiomas pues entraría es decir es una es una formación reglada entiendo que entra entraría ahí no con lo cual esas son las cuatro tipologías que plantea la instrucción las sociedades de sí tienen, sí. al menos estas cuatro claras, porque están, están en la instrucción de claro. su unidad. Disculpen, ¿podría hacer una intervención con respecto a la segunda tipología de formación, ya que estamos con ese tema? Sí, adiós. Eh, la, eh, bueno, sí, Cristina de Fisa. La segunda tipología que habla de, de formación capacitadora que... Tan, con respecto a los requisitos, tan, tan solo hace referencia a que eh, quien dé la formación esté homologado por el ministerio o el órgano competente. Por ejemplo, si una entidad realiza una formación con una empresa de, un curso con una empresa de formación, que esa empresa esté homologada. Por tanto, no existe una duración mínima para ese tipo de formación, ¿cierto? Pero tiene que durar 200 horas mínimo. No porque las 200 horas las menciona la instrucción en el apartado de la formación de los servicios públicos de empleo. Por tanto, una formación de, un, de, de ese tipo no, no habla de duración, la instrucción. Ah, perdóname, porque estoy un poco estado. Si hablamos de la, instrucción de la formación B, de la, del apartado B, una formación conducente a la obtención de, de la certificación de aptitud técnica o habilitación profesional necesaria. ¿Hablamos de esta? Sí. Efectivamente, sí. Para el ejercicio de una ocupación específica. A estos efectos, el centro que imparta dicha formación deberá estar acreditado y reconocido por el departamento competente en la materia. A ver, creo que esto es. Más allá de, de, de la genérica o promovida por los servicios públicos de empleo, hablamos de una formación muy clara, muy comprobable, eh, que, que, que, habilita profesionalmente, que habilita profesionalmente, ¿verdad? Tipo carnes profesionales o. O certificados de profesionalidad, cosas así. Claro. Y, y, y entonces la, la pregunta era eh, sobre el plazo o la duración de esta formación. Claro, ¿Te refieres? por ejemplo, un carnet de, de carretillero es un carnet sí. que te habilita, eh, sí. que si te lo da la empresa, una empresa homologada, eh, por tanto sí que entraría en el requisito, pero... No, no dura mucho esa formación, sin embargo, sí que estamos hablando de, de, de una formación descrita en ese apartado de la instrucción y, por tanto, sí que sería válida para la obtención del arraigo por, para la formación. Eh, también, por ejemplo, el carnet de manipulador de alimentos, quieres decir, o el de productos fitosanitarios, eh, esas mínimo 200 horas. Por lo menos, es que ese debate salió aquí cuando lo tuvimos con el CPEPA y con extranjería y tal, se planteó como criterio formación al menos de 200. Un criterio. Sí, pues esos son, sí, cursos, son cursos muy, muy vinculados ¿no? a, y muy, muy reducidos en el tiempo. Claro, pero lo que nos sucede es que la instrucción no está reflejada de esa manera. Por tanto, o sea, eh, a la hora de una denegación, jurídicamente yo puedo hacer un recurso en el que, sí. en el que remito que, que la instrucción no, no hace referencia a la duración del curso, sino al quien lo imparte. No sucede sé que en ese caso no se me ocurre. ¿eh? Eh, no es una formación que caiga específicamente en el apartado de formación promovido por los servicios públicos de empleo, aunque sea el servicio público de empleo el que con algún programa específico tenga algún acuerdo con alguna entidad que eso pues que permite sacarse el carnet de carretillero. Por cierto, yo lo tengo. Como, lo digo como, como anécdota. <risa> Hace muchos años que no lo practico, pero me tocó hacerlo en, en su momento. Eh, este curso de formación bueno, pues no entraría dentro de la resolución como formación promovida por el Servicio Público de Empleo. ¿no? Esto puede ser un ayuntamiento, puede estar haciendo algo de esto, o ¿no? una, una ONG. Entonces, no, no veo ya el condicionante. Eh, quiero decir, no, no le había un problema a la hora de declarar responsablemente que se va a hacer una formación de estas características que no está promovida por un Servicio Público de Empleo. O sea, no, no, no le veo el problema de las 200 horas ahí. Claro, no, pero sí, no, no, no sí, es por eso, porque se hace mucha referencia a las 200 horas y puede resultar confuso cuando realmente la instrucción, en el caso de que no sea a través de los servicios públicos de empleo, no te hace referencia a la duración. Si yo como entidad muevo un curso de capacitación homologado de carretillero que dura 20 o 50 horas o lo que sea, menos de 200, eh, aunque se está hablando tanto de las 200 horas, sí que es válido según la instrucción. Sí que es válido según esta opción, Sí que lo es. Otra cosa es que cuando una persona vaya a un servicio público de empleo a preguntar por la formación que está disponible, el catálogo de opciones que le ofrezca el servicio público de empleo está restringido a acciones que duren más de 200 horas, porque sí hubo ahí cierto debate entre los servicios públicos de empleo pues para, de alguna manera, eh, dignificar esta formación o hacer más sólida o más capaz la inserción profesional que va a promover después. Pero vamos. En vuestro caso, yo como persona que me dirijo a vosotros y necesitar esta ayuda, digo que quiero hacer la B y, y es la B. Y en la B efectivamente no pone ningún número, ningún número mínimo de horas. ¿no? Ahí ya no sé yo qué capacidad tiene la oficina de extranjería para tener ese contraste o saber si esa información lo es o no lo es. No lo no sé, se me escapa un poco de la, de la del ámbito de los servicios públicos de empleo. Pero por solicitarla y por ejercer ese derecho de recurrirlo no veo ningún problema tampoco. Muy bien, continuamos con más preguntas. Planteamos una que además eh, en la que coinciden varias personas, dice Nuria Martínez, y una vez que se obtiene la formación será más fácil encontrar trabajo. El paso de, de NIE, de residencia, a trabajo será inmediato. ¿Qué trámite requiere este paso? Esa pregunta la plantean varios pequeños cambios, varias personas. Sí, por eso hubiera estado bien contar ahí con nuestros compañeros de extranjería. Eh, hay, hay instrucción para facilitar todo eso. ¿eh? Es decir, desde luego, si hay eh, vinculación directa entre la formación recibida y el contrato de trabajo que se ofrece, vamos, eh, es automática prácticamente la, la concesión del permiso de trabajo. Si no, a lo mejor puede demorar un poco más, pero... Eh, en principio, el espíritu con el que está lanzado todo esto y la instrucción que se da tanto de servicios públicos de empleo como de extranjería es que esto favorezca la inserción profesional y, por tanto, agilice la obtención del permiso de trabajo. Por uh -huh. dos años. Y además, creo que era por dos años. Creo que era por dos años el permiso de trabajo que se concedía eh, para, para una actividad laboral vinculada con, con, con la formación recibida en la figura de este arraigo. Carmen Rodríguez, por ejemplo, de Fundación Diagrama en Cantabria, también comparte esta pregunta y dice si se sabe algo de los plazos desde que reciben la oferta hasta que extranjería concede el permiso de trabajo. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Es, no lo sé, es una respuesta de tipo operativo, ¿no? De cómo están funcionando las cosas, pero no, no lo sé, no lo sé. Claro. María Serrano deja una de coge y dice, pero, bueno, afirma en este caso, pero si te, si te matriculas previamente, luego ya no vale para solicitar arraigo para la formación. Es así. Se, se puede, se podría denegar, ¿eh? se podría denegar. Eh, se, se podría denegar. En principio, esto está pensado para acciones de formación nuevas. Ahora, yo solicito insistir. Yo, yo sugiero, perdón, sugiero insistir en la solicitud. Uh -huh. Eso sí, por favor, el Consejo General es que se abran otras posibilidades, ¿eh? que siempre se busque alguna más de una posibilidad. Cuando hablamos de formación mediada por servicios públicos de empleo, al menos, y en general, que, se busque, que, que la declaración responsable eh, no cierre el compromiso a, uno, a, una, a una única formación. Muy bien. Janet no? eh, Ceballos, de Caritas Parroquial, de Calpe, plantea en realidad tres cuestiones. La primera, una persona que haya obtenido el NIE por arraigo con un curso, ¿puede cambiar de curso tanto del sitio donde vaya a realizarlo como de modalidad? Eh, Leo, si quieres las tres preguntas y tú decides un poco cómo, cómo contestarlo. En la segunda pregunta, en la Comunidad de Valencia, ¿existe alguna web para constatar la información de los cursos homologados y centros autorizados? Y la tercera es, ¿se puede salir de España inmediatamente después de obtener la residencia por estudio y por cuánto tiempo? Son preguntas muy lógicas, las tres. La primera, cuando se tiene el permiso de residencia, una persona se puede inscribir como demandante de servicios públicos al empleo y a partir de ahí puede acceder no pues, solamente a la formación que, que ha declarado, que. que que debiera ser la que luego le va y facilitar la prestación profesional, porque puede acceder a todos los servicios previos al empleo de, de labora, en este caso. Lo coherente es que curse la formación que declaró responsablemente querer hacer, pero en muchos casos se producirá que esa, ese curso al final no se puede llevar a cabo por falta de asistentes, por lo que no la dificultad administrativa que sea, o por el plazo, y quedan abiertas otras posibilidades. Eh, creo, ay, lo siento ahora, creo que el permiso de residencia es... Está vinculado a una provincia, ¿no? Creo que es como el de arraigo social, en principio, es por una provincia, eso no te, no te evita la movilidad, pero, pero bueno, pero en principio, te, te autorizan a, a residir en una provincia. Ahora, estás inscrita como persona demandante de servicios previos al empleo, por ahí no hay problema. La última tenía que ver con si se puede salir inmediatamente después. A ver, todo. Todos sabemos la, la necesidad que tienen estas personas de regularizar su situación, pues para poder ir a atender, a dar un abrazo a su gente querida en el país del que vienen, sin perder el derecho a volver eh, aquí y a seguir luchando por su futuro y por ayudar también a la gente que deja de atrás. ¿no? Eh, la formación hay que cursarla, es decir... Entiendo que una de las causas de revocación puede ser la constatación de que no se está realizando esa formación. ¿Eh? A partir de ahí, eh, vamos, deberíamos verlo con extranjería, pero no creo que haya ningún problema en hacer un viaje de 15 días a tu país y, y luego volver a hacer la formación que tienes. Entiendo que no debiera haber ningún problema en eso. ¿eh? De todas formas... No, no, por favor no toméis mi respuesta como, como una certeza, ahí habrá, vamos, entre quienes nos escucháis hoy, pues hay gente experta en estas cuestiones, eh, seguro que tendrá un mejor criterio. He olvidado la, la pregunta que estaba en medio, si se podía cambiar de formación o algo así, eso creo que era la primera, pero había otra pregunta que, que nos hacía el compañero de Calpe. Eh, pues eh, eran tres las preguntas eh, que comentaba. La primera es el tema de la persona que haya aprendido el NIR por arraigo en el curso, para cambiar el curso, tanto del sitio como de la modalidad. Eh, la segunda era, en la comunidad de la edición existe, a ver, si existe vale, la es, vale, web es, para es. constatar la información. De la sí, de la sí. De la web, más allá de la web de la Bora, lo desconozco, no lo sé. ¿eh? Pero más la Bora tiene una web bastante trabajada en este sentido, ¿eh? Eh, pero desconozco si hay alguna algún apartado específico, conducirte algún, algún enlace específico con la formación que tenga Labora eh, en marcha. Recomiendo en todo caso, seguro que lo ha hecho ya, ver la web de Labora bien. Vale. Entonces, Federico, si me muy... permites, sí. una sí. cuestión también por un tipo de formación que no hemos entrado, la relacionada con los talleres de empleo, escuelas-taller, casas de oficio, el tándem ahora… ¿Todos estos proyectos que suponen una fase de beca y una fase de contrato laboral, que duran de seis meses a un año muchas veces, ¿no? incluso año y medio, entrarían también en la oferta? De momento no, el, la, la cuestión del contrato laboral no la tenemos Exactamente. resuelta. Exactamente, no está resuelta. Pues, no lo tenemos A ver, son cosas que a lo mejor viendo lo que visto, pues si no lo hubiéramos podido... Pero bueno, es eh, añadir algo en la norma, ¿no? Pero os digo, no está resuelto. Ahora mismo no podemos ofrecer. Ok, ok. A esto no lo podemos ofrecer. Lo siento. ¿Querías plantear algo más, Víctor? No, era este tema porque como es una formación también como muy específica y que hay unas convocatorias que son periódicas, lo único era por si se había avanzado, porque esa dificultad había salido el otro día en Asturias, pues si se había avanzado también más de cara a que se pudieran incorporar, porque son acciones informat formativas importantes, además con, con un contrato asociado. Muy importantes, muy importantes, muy bien dirigidas, con una inserción profesional altísima, y, y además que está resuelto el encaje de este nuevo marco de relaciones laborales que tenemos después de la reforma laboral con esas actuaciones, para quien esté en ellas, pero no en este caso porque no hay permiso de trabajo, y es un, es que uh -huh. después también estaría vinculado a la formación, porque a ver, la formación no cae de un guindo. Es decir, la formación está asociada a itinerarios de acompañamiento para la incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Es decir, está asociada. Entonces, todos los proyectos después también tienen un periodo para la incorporación laboral, ¿no? De, de seguimiento, por parte vale. de la entidad que lo desarrolla o por parte tanto pública como privada. Y también. Yo creo que es una laguna el que no se pueda contemplar ese periodo posterior a la formación, mínimo de seis meses, para la incorporación laboral. Una persona está activada para la búsqueda de empleo. Es decir, cuando haces la formación, sí, vale, te va a facilitar el permiso este de, del arraigo ¿no? por formación, pero lo haces porque te quieres cualificar y quieres trabajar. ¿no? Con lo cual, esa intención de responsabilidad no va más allá de la formación. Vaya, van más allá del interés por la incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, es una pena que hay, habría que profundizar en la norma para avanzar en eso que dices tú, más en esas otras cuestiones de, porque bueno, la forma no es simplemente un año de, sino un periodo de estabilidad en el lugar en el que vives, ¿no? Pero bueno, eso aquí, por eso es un debate con extranjería, a lo mejor, y en otra dimensión. Hay buena, hay buena sintonía, ¿eh? hay buena sintonía. La, la idea es no dejar... Insisto, no, no, no solamente una evaluación del esfuerzo administrativo ni del legado de inscripción, etc. Etcétera, etcétera. No. Hablo de, de una medición de cómo contribuye esta medida específica a incrementar la empleabilidad. Y ahí el poder contar con un grupo de control de personas que están en situación similar eh, que hayan ingresado en el mercado de trabajo por otras vías, en comparación con el resultado de la inserción eh, a través de esta vía, confiamos en que sirva para decirle a quien tenga que continuar con esta norma, oiga, esto está sirviendo. Y, y bueno, si esto está sirviendo, confío en que podamos también ir perfeccionando muchas de estas cuestiones que estamos viendo aquí. ¿no? Y esa, desde luego, el tema de los programas mixtos de empleo y formación, caramba, es una lástima que ahora mismo estemos todavía con... con esta historia, es que a ver, yo, por mucho que quiera, ¿eh? sería responsable por el parte de decir sí, no os preocupéis que ya conseguiremos, no, no se puede, o sea, ahora mismo si, si hay que celebrar un contrato, pues para aprender jardinería y tener una formación de seis meses y un contrato con, bueno, pues, para arreglar los jardines eh, o mantenerlos en, en un sitio, no, no se puede celebrar ese contrato y es un dolor, es verdad. Uh -huh. en, esta figura, en esta figura. Pues continuamos con alguna pregunta más, no tenemos ya mucho tiempo, pero bueno. Eh, Nuria Pregunta si las personas, por, bueno, no sé si hay alguien que quería intervenir. Estoy por sí, ahí. no, a nivel de lo que acaba de decir Federico, sí. creo que sería muy interesante porque los datos, tú has nombrado, has dicho antes que unos 40.000 eh, permisos de residencia por arraigo social. Yo he intentado a través, porque no veo nunca publicado nada oficial, solo a través de los informes de arraigo que se hacen en Valencia me salía algo más. Pero es un poco a ojo, ¿vale? Pensando que otras provincias tendrán más que Valencia. Entonces, creo que es muy importante que, si el SEPE puede, publique cuántos arraigos para la formación, cuántos permisos para la formación este año se han hecho. Por lo que tú estás diciendo, por demostrar a quien toque que sirve esto como sirve lo otro. Pues agradezco la sugerencia y desde sí. luego que un breve estudio pequeño, humilde, conciso, sobre el impacto de esta figura debería llevar eh, esas cifras. Sí, sí, debería llevarlas. Muchas gracias por la idea, ¿eh? por la contribución. Gracias. De acuerdo. Pues si iba a plantear una pregunta de Nuria Rodríguez, perdón, de Nuria Martínez, dice ¿Y si las personas formadas encuentran trabajo de otra cosa, se puede pasar de niña de residencia a niña de residencia y trabajo? Claro. Es la, la decir, la instrucción que da um, extranjería es que sea menos es que automática la concesión del permiso de trabajo si la actividad tiene que ver con la formación recibida, pero que tampoco se pongan excesivos obstáculos a la concesión del permiso de trabajo si, si no hay una vinculación tan directa entre la formación y la actividad profesional. Porque, insisto, hay mucha, mucha formación transversal que se recibe independientemente de la específica que se esté llevando a cabo, ¿no? eh, si, si después de conseguir eh, la autorización de, de residencia, empieza la formación, etcétera, etcétera, luego se tramita o hay una oferta de empleo, estamos casi casi en los tres años, casi casi en los tres años, con lo cual es que no tiene ningún sentido denegar un permiso de trabajo a una persona que lleva tres años, que acabó una formación, y, y que ahora presenta una oferta de empleo no sé si me estoy explicando bien sí, totalmente. Es decir, yo llevo, llevo ya tres años y sin ninguna formación puedo eh, acceder a un curso de perdón a una oferta de trabajo de jardinería eh, bueno pues pues para social eh, empieza los trámites para que se me conceda la autorización de trabajo por tener ese contrato de trabajo en jardinería si resulta que inicié un procedimiento distinto recibí un curso de soldadura Llevo ya tres años entre pitos y flautas y me sale un trabajo de jardinería, se me va a denegar el permiso de trabajo por la vía del arraigo, para la formación, porque no haya correspondencia entre la soldadura y es que no tiene sentido. Y la jardinería pudiendo abrir una vía, vamos, al principio, extranjería, al menos ha, ha dado instrucciones para que, para que estas cosas no sucedan y yo espero francamente que no suceda, que, que, que, no, que no haya problema ni de excesivas dificultades en otorgar permisos de trabajo cuando haya ofertas de empleo a lo mejor no tan estrechamente vinculadas con la formación. Lo, lo que sí queda claro es que si la formación es coherente con la actividad profesional, esto va a ir muy rápido y si no, pues no no, no debiera ser un obstáculo. Uh -huh. Pues voy a plantear una última pregunta, que el tiempo se nos vaya. Es una sí. pregunta de Luisa Garrida, Garrido de INTA. Dice, es casi imposible entrar en una formación profesional. Los dos años en los que estás sin documentación no te dejan homologar, ¿viste? no te dejan hacer las pruebas por libre, con lo cual no puedes entrar a una formación profesional con el arraigo formativo. Este es el comentario que hace. Sí, sin llevar dos años, desde luego que es muy complicado, a no ser que sea una etapa pues, bueno, casi obligatoria. ¿no? <risa> Perdón, o inicial de las cosas obligatorias, es cierto. Precisamente por eso se, se abre esta vía para que cuando lleves dos años haya un recurso adicional más. Esa es la, esa es la cuestión. Pero sí, sí, tienes razón. Sí. sí, eso, Javier. Disculpa, ya porque vamos a ser así con el tiempo, llevamos dos horas, es un poco. Hay muchísimas demandas, ¿no? Y muchísimas preguntas, siguen se sigue avanzando, ¿no? En ellas. Las prácticas no laborales también se contemplan dentro del plan formativo, sí. que también era una cuestión que salía sí, sí. ahora en el, en el chat, ¿no? Como una de las últimas cuestiones. Y si os parece, bueno, yo haría una recomendación, ¿no? La, eh, se pone en valor la, la diversidad y la riqueza de nuestra red, ¿no? Es decir, el hecho de estar en todo el Estado, compartimos información, compartimos experiencia y, y hay diferentes realidades, ¿no? Yo creo que, que ha sido un... Muy, muy positiva la, la sesión informativa, sobre todo. Eh, animaros que desde cada comunidad autónoma intentáis a través de, de la red de APN de vuestra comunidad el canalizar, porque muchas de, de las demandas o de las dificultades se pueden plantear de manera organizada a los servicios públicos de empleo autonómicos y también a las delegaciones de gobierno, ¿no? pues desde esa interlocu interlocución que tenemos, que tenemos como red. ¿no? y después, bueno, nos las podéis hacer también llegar al correo que antes Javier os planteaba, no que es formación.apns, y después también invitaros a, a que contestéis el cuestionario también de, de evaluación que la compañera pues, ha compartido en el chat, no obstante, os llegará también por correo electrónico a todas las personas que os habéis inscrito. Y nada, agradecerle una vez más, eh, agradecerte Federico, ¿no? La paciencia sobre todo ¿no? y, y el interés, ¿no? que me parece que es de, de valorar por esa aproximación también del SEPE con el tercer sector y con las entidades que estamos a pie de calle y atendiendo a las personas ¿no? con especiales dificultades y más en este caso pues a, la, a las personas que quieren regularizar bueno, pues, su, su situación de permanencia ilegal, por decirlo así. ¿no? Entonces, bueno, el, el agradecimiento de el verdad, agradecimiento es mío en, en un doble plano, perdón, ¿eh? por esto. En el, primero, por todo lo que aprendo siempre que estoy en un foro como el vuestro, eh, voy a tratar de, de no despertar muchas expectativas, pero al menos de, de sí comprometerme a trasladar de manera ordenada la percepción que tenéis sobre cómo están funcionando las cosas, para revisarlas, ajustarlas en algún caso hasta donde podamos y a daros un, un retorno de, de para qué ha servido, ¿no? No sé deciros el plazo, pero bueno, trataríamos de, de hacerlo no para que veáis que efectivamente lo, lo que nos habéis planteado no, no cae en saco roto. ¿no? Eso por una parte. Y luego, pues bueno, mi, mi agradecimiento personal por el trabajo que hacéis y lo que aportáis, porque ayudáis a hacer las cosas a que, a que las cosas sean mejores, ¿eh? a que esta vida sea mejor para mucha gente, especialmente en estos momentos tan, tan complicados, complicados a, a muchos niveles que... Hay muchas personas que son invisibles sencillamente, no salen las estadísticas, no salen los problemas y, y de no contar con la vocación y la contribución que, que hacen entidades como las vuestras y personas como vosotras y como vosotros, pues las cosas irían mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, me, me complace especialmente poder, considero un, un, un honor y un orgullo el tener la ocasión de daros las gracias a tantas personas que estáis haciendo tanto bien, ¿no? porque impacta, ¿eh? o sea, pensar en el trabajo que puede haber y, y en el bien que habéis promovido las decenas de personas que estáis aquí y a cuánta gente habéis llegado, pues es bueno, es, es, es bonito ¿eh? y me, me complace muchísimo compartir este rato y poder deciros lo que agradecemos. Muy bien, Federico, por, a ti. agradeceros desde, desde el Grupo de Empleo de APN España, pues eso, a todos y a todas vuestra participación. Hemos estado yo creo que de 165 personas ¿no? vinculados a esta sesión informativa y bueno, y es, de, es de valorar. Pues ya está la próxima y os invitaremos a las siguientes acciones que vayamos desarrollando desde el grupo de empleo, que bueno, en abril nos adelantamos que sobre finales de abril organizaremos una, una jornada también de, de reflexión y de análisis sobre cómo la pobreza eh, incluso en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también es un momento también para, para el debate, la reflexión, incidir y plantear propuestas desde, desde la red, desde esta APN. Pues nada, sin más, un saludo, un abrazo fuerte desde Asturias. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Gracias. Bueno, por hasta, luego. hasta luego, gracias a todas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego.